Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que les esté yendo espectacular, ¿eh? eh Espero que la estén pasando tan bien como la pasé yo hoy viendo eh, los Squid Game 2. Uf, espectacular, espectacular, la verdad lo que me divertí, como lo que lo pasé. Dios mío, ya estoy esperando el día 12, ¿eh? Ya, estoy, ya terminó el primer día y ya estoy esperando el día 2. Debo decirlo que lo vi desde la perspectiva de 8, quien sigo mucho. ¡Oh, sí, que viene, que viene del mundo! 8 Senpai. Eh, estuve viendo también desde la perspectiva de Nia Lakshar 8 Nia, eh, Comanche Auron Y Juan Guarnizo, lo tenía en varios Dispositivos, va, tenía en varias pantallas Divididas, y las dos pantallas Tenían, tanto como en el monitor Como en el televisor, tenía Tenía 8 en, el, en, el, en la pantalla principal Lo estaba viendo a él en realidad Y a varios lo tenía Así desperdigado, incluso en el móvil En el celular, tenía Estaba viendo a otra persona más eh, pero bueno vamos a arrancar con eso vamos a arrancar viendo eh, vamos a arrancar viendo las muertes que, que es lo que lo que más me lo que más me hace ilusión que de hecho como digo he visto un poquito casi nada he visto un poquito casi nada de muertes casi nada me faltan las grandes las grandes muertes eh así que vamos a vamos, a, vamos al lío hay uno que dice Jampier. ¿Este, ¿Este tiene todas las muertes? Esperemos que sí. Espero que no las comenten, porque yo no quiero que sean comentadas. ¿eh? No quiero que me comenten las muertes. Quiero, quiero verlas, pero que no me las comenten. A ver. En esta ocasión les traigo todas las muertes de Squid Craft Game, día 1. Episodio 1. Un día de suerte. Ah, sí, baila. No, aquí... Este es JH, el que invitó Comanche, que, que, que el flaquito se ve que no tiene ni puta idea, no tiene ni puta idea, no de Minecraft, no tenía ni puta idea de Minecraft, no. No, paila. ¿Por qué paila? No, perdí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, pues sí, se la voy a llorar, eh. Ah, pues sí, eh. ¿Y este? Ah, este sí lo, este sí, este sí lo vi. Ah, por, este creo que, por este creo que fue que vi el, to el toro. Creo que este fue el primero en morir, eh. Me parece que si no, si no me equivoco, este fue el primero en morir. ¡Alba, Alba, Alba! ¡Que voy solo! ¡Que voy solo! ¿Qué es esto? Y es otra cosa que yo no entiendo. Porque a 8 no le saltaba la, la música y a otros streamers sí? Porque a muchos le saltaba la música y a 8 no. ¿Qué hago? ¿Que voy solo? Pues claro, por porque detrás, te quedas. Me voy por detrás de los toros. Calla, calla, calla. Que voy ca por detrás de los toros. Que no. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. El primero, tío. Lo he hecho al revés. Soy <risas> gilipollas. Soy gilipollas el primero, tío. No, chavo, no. El primero. Me cago en los toros. Me cago en los toros. Es que me he ido para atrás, tío, ¿no? Quería que. Ah. Ciro López. Este murió en la 1 también, ¿eh? Hostia, hostia, me están disparando. Oh, mira, mira, ¡Ciro, bien! corre! ¡No dejes <ríe> la vuelta! ¡Hala! Todavía ¿Qué? no me han matado. Ah, están matando. ¡Mierda, joder! Ya está. Oh, qué miedo, okay, estoy casi lo que más. Porfa... ¿Esta, es la ¿Esta no era es la mujer de Germán? Pues sí La mujer de Germán... Uh, Germán se quedó viudo Se escucha, se escucha... Puede ser que se haya escuchado Germán de fondo que dice no? Sí, ¡Se escucha, se escucha! ¡No! Se escucha, se escucha. Se escucha Germán de fondo. Oh my God, realmente... Pequeña detalle, eh. No, dice Germán. Se escucha de fondo. Ah, esta es la chica que Rubio le dijo que juegue con los pies. Que si entraba ella iba a jugar con los pies. Y esta es la chica. ¡Ah, Elvira! ¡Claro, claro! claro. ¡Es Elvira, Elvira, Elvira! Que dice que esta piba se juegue. Se pasó el Elden, el Elden Ring con los pies. Sabéis lo jodido que es hizo amigo, jugar el Elden Ring con los pies. dice que es un juego muy difícil, yo todavía no lo he jugado, tendría que jugarlo. Capaz que lo juego y me parece una pelotude. Pero es muy probable que conociéndome yo, me va a costar un huevo y la mitad del otro pasar ese puto juego. Así que, ojo, eh. Ojo que si te pasó el Elden Ring con los pies, eh, es durilla. es una No es una clase de persona que te quisieras enfrentar, eh. No, bueno, excepto en Minecraft, ¿no? O sea, por ahí en Minecraft me parece que ahí el timer no funcionó porque son distintas dinámicas de juego. Así que esto también le pudo haber pasado, ¿no? Adiós, adiós, adiós. No pasa nada, gente. Ya está. Hemos hecho lo que hemos podido, gente. Hemos hecho lo que hemos podido. Ya está. La primera. Pero. <risas> eliminada. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía. Es que lo sabía, gente no, no. Lo sabía, tío lo sabía. lo sabía Lo que me faltó, sí Lo que me faltó, a diferencia del Squid Game 1 Eso decía, jugador número tanto, eliminado El jugador número 8, eliminado Eso estaba muy bueno en Squid Game 1 Squid Game 1 Que acá no estaba Eso sí te puedo decir que Es que no se siente la el mismo sabor Cuando la gente Porque la gente va concentrada la gente va concentrada y por ahí, ¿cómo se va esto? No... No mira el nombre de quién murió, porque ni se entera Porque, por ejemplo, nosotros... Yo ni me enteré de cuántos habían muerto O si había muerto alguien ya. Mal ¿Qué tímen. me está corriendo, mi, mi muñequito, boludo? ¡La concha de tu hermana! No, por... morí Morí Morí No puedo creer Está chavo en Argentina, pero no sé No me gusta el contenido que hace, así que no, no podría opinar Si estoy saltando y corriendo como todo el mundo Es que tengo que aporre aporretearlo más Cuanto más lo aporreo, más lento voy Cuanto más lo aporreo, más lento voy ¿Por qué? Porque está saltando, porque está saltando ¿He sido el primero en morir? Dime que sí ¿He sido el primero en morir? Dime que sí A ver Uh, el decoy ¿Cómo? Ah, que por aquí se puede correr Va, no, me muero He muerto el primero tú. <risa> He muerto el primero tú. ¿Salto corre más? No sé quién es. No mames, no mames. Ah, pero está corriendo, no está corriendo, no está corriendo, murió, murió, murió, murió. Bueno. Que no se no, puede, mames. que no se puede escalar, que no se va a poder no, mames, escalar. Amigos, no pude. No. Es que no sé si va. Amigos, amigos. Amigos, amigos, no, amigos, amigos, amigos, este era amigos, chiva estoy hablando, amigos, hablando con un 8, eh. Fuck, fuck. Porque no se sabe si lo mató un toro o lo mató el. El Captus. Está la duda, siempre está la duda de que lo mató. Adiós. GG. I'm surviving. Oh, ¡Una, una sobreviviendo! Y... No, no festejes mucho que se ve que has muerto. Uff, uh, pero le está petando toda la máquina, eh. Otra persona on en person. tercera persona. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Ah, Tomá, por culo. lo tomó bien. No. Quiere quiere IRL. Este claro, este que este que hace IRL. Claro, con razón, amigo, si no estás nunca sentado en jugando es muy probable que te pase estas clases de cosas, ¿no? O sea, es muy probable que te pase esta clase de cosas. No. Bueno, a, a volver al contenido de IRL, ¿no? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! no. <risa> Chichi. Pues nada, pues muy bien, pues de los primeros, fantástico. Está muy abajo. Y ese, Ciro López, claro, también lo ha pillado. <risa> pues ya estaría. No, me morí, anda cagado. Hasta la parte de los lobos. De la parte de las lobos. De los lobos. Amigo. De las lobos, dije. De los lobos. La concha de tu madre, amigo, no lo puedo creer, boludo. A buscarme a el hijo de puta, dale, bueno, por lo menos. Mira vos, uh, uh, sí, sí. ¿Por qué? ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Estoy atoradísima! ¡Me muero! No estás atorada. <risa> no está atorada, la no está, no está mordiendo el lobo. No está atorada, la no está mordiendo el lobo. Mira, mira, mira, mira cómo. Mira cómo la ha sacado, mira cómo la ha no, no, no, no, no, no estoy no nada, te voy a hacer, agarrarlo, agarrolo, agarrolo Me muero, me muero Que me muero, que me muero, que me muero No, me muero a por culo Hasta ahí llegó tu participación Qué, qué mal, eh Luzu, se murió Luzu, gente Se murió Luzu, y este que había llegado en tercer, en, en los últimos puestos, ¿no? En la eh, Squid Game 1 en Squid Game 1 él terminó en los primeros puestos, en los, en, los, en los últimos puestos de morir. Que de hecho él estaba confabulado para matar a creo que a Oli Gamer me parece. Creo que entre él y el Chocas querían matar a Oli Gamer o alguien o, o, o alguien así. No me acuerdo a quién querían matar. Y después lo termina matando a él. O termina matando que no sé si Oli Gamer o no me acuerdo quién lo mata a él pero que al choque y cosas sí, sí sí sí y ahora se murió en primer día no bueno ves cómo es la cosa no es que o sea son personas lo que te están buscando son son jugadores entonces te, si te si te encuentran ahí es que no te van a dejar salir amigo es que no te van a dejar escapar ves ahí lo vio ahí ya lo vio ahí ya lo tenía ahí lo tenía calado y ya dijo, esta es la mía porque no tiene dónde escapar. O sea, ya el, el lobo lo vio y dijo, esta es la mía porque no tiene dónde escapar. La cara de tensión es como que ya la he cagado. Listo. Cuando quiso salir ya está. No. A la... ¿Ven lo que hizo? Se equivocó. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Se equivocó, mira, mira, mira. No. Escapa bien, mira, escapa bien, escapa bien, mira. Va. No. Se mete ahí, escapa bien, boludo. Si seguía de largo, capaz de salvar. Y volvió, el... ay, ah, volvió al mismo lugar donde estaba el lobo. No, no, no, no. no. Ahí lo mordió no lo y creo. ya fue. No me lo creo. Ahí ves que me habría gustado que diga: jugador número 56, eliminado. Esa área está espectacular. Oh, me mato, me mato, me mato. Se está, me mato. Estoy muerto. Estoy muerto. Mm. ¿Cómo corre, no? estoy muerto, no! ¡Aló! Se calentó, eh. Tuve que haber salido antes. Se calentó, se calentó. Se, se, calentó, se calentó, se calentó, se calentó, se calentó. Se calentó. Pato de aqualán, Murió pato. Murió pato. ¿Murió pato? No, pato, no me duraste una mierda, pato. Oh, fuck Mira, estaba 8 ocho. ¡Oh, sí! ¡Que viene! ¡Que viene del mundo! Estaba ocho. ¡Ocho estaba delante de él! Yo estaba viendo a 8. ¿En qué momento fue esto? Oh, fuck ¡Mira, ¡Mira! ¡Mira! ¡Mata, mata al Giri! ¡Mata, Giri, mata Giri! ¡Mata Giri! ¡Mata Giri! Mata, Giri. Cuando dice mata al que quiere decir mata al norteamericano, a, lo, a los ingleses, mata a, lo, a los yankees, hijo de puta eh ¿Ah? Che pero le dio dos le dio dos mangazos y no lo dejó ni no lo dejó ni ni una oportunidad ¿eh? Mirá creo lo que se salvó mira iba ocho y Fede Lobo al lado Aguante Fede Lobo Verlo verlo jugar ahí espectacular eh Me hizo mucha ilusión verlo a Fede Lobo también ahí Mira por donde pasa Ocho y por donde pasa el lobo! ¡Qué ojete el culeado! ¿Ah? ah, claro, el lobo vuelve, por eso no lo mata. Y. Atrás, atrás, atrás. ¡No! ¡No! La cara de dolor y excepción boludo, es impresionante, me encanta. Cara de dolor, amigos, es la cara del dolor, la cara del dolor cara del dolor Que feo igual debe ser esa, eh Estás jugando y viene madre Chile y te moriste ¡Oh! Pasa que es que eh, también Nos están llevando como un rebaño de ovejas, bro Pero es la idea, ¿no? ¡No! Hostia, aquí está, luego aquí p Pero, ¿cómo? ¿No te diste cuenta, boludo? Semejante cosa grisa detrás tuyo, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí, es que mira, se pudo haber salvado, eh. Te lo puedo haber salvado tranquilamente. que está aquí. No, chabón, no, Ya, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Ya morí. Escondidito, mira, mira. Lo vieron, lo vieron, te vieron, amigo, te vieron. ¿Y eso? No mames, por favor, déjame, por favor, déjame. ¿No lo puede matar, eh? ¡Hala! No te deja matar por la hierba, boludo. Listo. Problema resuelto. No mames, me. ¡A la verga! No lo podía matar por la hierba y le cortaron, le sacaron la hierba, boludo. ¿eh? El Admin dijo, hasta acá llegaste, amigo. Hasta acá llegaste, amigo. No toma, man. toma, tonto. No. Se la hicieron bien, eh. Hola, ah. oh, no, mira la otra, mira la otra, jugando en tetas. Mira tu buena, jugando en tetas. Estoy pressing shift. Bien, ah. bien, ah. bien, bien, bien, bien, bien, bien, lobo, bien, lobo. It glitched? Ah, no, no es el oh, glitch Dios, No, Que le den un premio extra al que mató a Mouran, que le den un premio extra, que le paguen, no sé, no sé, bastante, pero que le paguen bien. Ah, oh, Está pelotudeando, están pelotudeando con Amouran. I'm ¡No! Bueno la chabona estaba ahí para mostrar tetas, ¿no? O sea, Parece, ¿no? Bueno, bien por ella Tenía calor, estaba jugando con calor Hay que admitir Bueno, que allá es invierno, ¿no? En Estados Unidos es invierno, ¿no? Es esta... bueno Pero la suculencia tenía que estar, amigo La suculencia... estaba ahí por la suculencia, digamos Seamos sinceros No no es la gran jugadora de Minecraft que uno tendría que esperar que era, ¿no? No... esta la tengo que ver Esta la... no... no el gigante noble, no... Gigante noble Ah bueno, te encontraste con dos con do lobos de frente. O sea, no había salvación. Ibai, no había salvación. F. Me cago en su puta madre. GG, chavales, es lo que hay. GG, chavales, es lo que hay. Me pillaron. Ah, ah, lo tiene agarrado, mirá cómo lo tiene agarrado. Es lo que hay. Primer día a tomar por culo. GG, es lo que hay, gente. <risa> lo está volviendo. Lo está volviendo, lo está volviendo. Mira mira mira mira, mira, mira, mira, mira, mira. F. Encima, vienen así? dos, vienen, vienen, vienen dos, mira. Vienen dos, vienen dos, mira. mira, mira, mira, mira. Viene uno atrás y uno adelante, mira, mira. Lo agarra el, el otro, el otro le había pegado atrás y este lo agarra y no lo, no lo remata, si no es que lo agarra, lo, lo muerde, mira, mira, mira, mira cómo se lo lleva para el medio. GG, chavales, es lo que hay. ahí, chavales, es lo que hay. Lo, ya, lo hacen nomás de pura diversión, nomás, o sea, lo están haciendo de pura diversión. Pillaron, es lo que hay. Yo me imagino, los, los chavancitos estos que son los lobos eh está cagando de risa, boludo. Primer día a tomar por culo. Gigis. Es lo que hay, gente. Otro que está en la maleza. Ay, en, descubrir en el bug, ¿no? No, creo. Sí, pues claro que sí. Está arriba tuyo. ¿Eh? ¿Qué ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! No. No, paniquillo, paniquillo, paniquillo, eh. No, no, no, no, no, no, mira, mira, mira. No, no, empezó a apretar botones y le salió el. Igual ya creo que la tenía agarrada, eh. Era imposible. Ya. ¡No! ¡Viene por mí el lobo! Dolor. Veo mucho dolor. Ah. Ah. ¡Hala! ¡No! ¡Ya me está pegando! ¡Te alcanza! ¡Esta es la verga, pinche lobo! No sé quién es. ¡No! No, morí. Eh. Morí. Morí. Morí. Morí. morí. Bueno, bueno bueno, ¡Hola! Oh, oh, lo oh, oh, oh. tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo, ¿qué le pasa? Pand pandarina es esta, ¿no? Sí, es pandarina. Koi, sí, pandarina. Bueno, hacer contenido. otro contenido mañana. <coughs> Manute, eh, del fail de la del Squid Game 1. No, no, no, no, no, no, no. No, esta vez no llegaste, Manute. No. Oh, no, tío. no, Manute, no. Panda panda. ¿Dónde te sentaste, Manute? No. no. Hostia, hostia, hostia. Viene otro loco, Panda. No. No. Me ha mordido. O sea, me muero. Me muero. Me muero. Ah, lo matan a los dos me juntos, mira. ¡Me cago en la puta! Ah, los dos juntos Dios. lo mató. Pasa que huyeron, eran dos y huyeron para el mismo lado. O sea, tuvo que haber corrido hacia otra dirección y que persiga a uno. Bueno, ahí, ahí le pifié la lógica. Pero por qué me han dado todos a mí, tío. No se los ha dado a panda. Se los ha dado todos a mí. No te preocupes que la mató después más adelante. A todos a mí. No. Sí, sí. La hermana de Ari Gameplay Ama Blitz. Le pegaron, le pegaron Escucha la música espectacular, no? Música pff, de locos Ay no, lo lobo, el lobo, lobo, lobo ah, madre, ah, madre, ah, madre, Estaba madre, al costado Estaba al costadito No se dio ni cuenta, no miró al costado No se dio ni cuenta, no miró para el costado Ay no. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, madre, vale, madre, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, amigos, no. Ah, sí. No. Hasta ahí llegaste. Sí, sí. No puede ser. Apoyar a tu hermana y a tu cuñado. Te queda otra.